Muchas expectativas como nosotros, como la, preside la presidencia... de Roberto. Del eh, saliéndolo de ese tema, hablando de la presidencia <ríe> de... Gis, ¿Cómo tú conseguiste el apoyo del PLD, de regidores del PLD, dentro de esa presidencia? Porque tú fuiste casi unánime. No, mira, se estila que para esta Dije, fecha... Diciendo nombre en la grabación de... Se, se lo estila... Que no sí, no, no, no. Se estila que para esta fecha los partidos en la cúpula... ...para evitarle sangre a este país... ...sangre, ah, oh, sí. claro... ...han bueno. habido muchos muertos en, en, en esa fecha... ...para la elección de los bufetes... ...entonces... ...acuerdan lo que es la regla de oro... ...la regla de oro no es más... ...que el partido que... ...tenga mayoría en, en el consejo... ...que tenga la alcaldía... Se, eh, ...elige quién sería el vicepresidente... ...y el presidente del consejo... ...y ya lo, los otros partidos... ...se adhieren... ...ahora... ¿Cómo es la forma? Pudiese ser el partido mediante una resolución de la Comisión Ejecutiva o darle poder al alcalde para hacer un equilibrio, que fue lo que pasó en San Francisco de Macorís. Yo vengo del PRM y el vicepresidente Miguel Betances en el PRD. O sea, se hizo un consenso dentro de los regidores que yo, si no hubiese sido por los intereses que hay, deberían de lo, lo que debería hacer es que los regidores entiendan quién los representa. Pero como ya la cúpula de los partidos tienen un convenio y se ponen de acuerdo y se lo que se busca es la gobernabilidad, tanto de la administración como, como del consejo. Entonces, eh, los regidores y el alcalde entendían que nosotros ag aglutinábamos la mayoría por cómo nos manejamos con todos los regidores. Y que para tener el equilibrio, quien pudiese optar por la vicepresidencia es el colega regidor Miguel Betances eh, Ya para, para finalizar los temas de corrupción dentro de la sala capitular. Otra vez. No, para terminar, porque no quiero dejar, eh, ahorita mencioné a mi hermano, a mi amigo Ivano Follado, con el caso de Edith quien es eh, regidor. Eh, ¿En qué se concluyó eso? Eso no, no tuvo consecuencia en la justicia. Nosotros... Cuando en ese momento la presidenta era la doctora Evelyn de la Cruz, nos hicimos un documento y nos pusimos en manos del Ministerio Público para que hicieran las investigaciones pertinentes. Eh, nos llamaron, fuimos, nos entrevistaron y Sí, sí, pero no, yo no, no, no, no todo ha tenido conclusión. ¿Tú dijiste que, que, que, ellos, que ellos resolvieron? Eso, eso, eso es lo que yo te pero estoy preguntando Pero pudiese estar a en fase de... de en la en, en, popular es lo que se comenta. En la voz populi, en... eso es lo que se comenta. Pero pudiese que estar en, en, en investigación. Sí, pero por eso, ya, para finalizar. Pudiese estar, porque sí, pero, yo no soy Ministerio sí, pero, Público para saber... Cariño, qué está haciendo. espérate, cariño, espérate. Tú ahora como presidente, ¿va a ser borrón en cuenta nueva o tú vas a pedir... La conclusión. Usted se conclusión? puede pedir, porque recuérdate que yo tengo dos días que asumir. Pero, pero y por, y por eso. En organización. Por eso que te estamos refrescando, porque a, a los políticos <ríe> tienen amnesia rápida. Nosotros no. Sí, por eso te lo estoy diciendo y se está grabando. Me gustaría que tú a esta sociedad, en tu presidencia. Le demos respuestas. Tú digas, bueno, se concluyó que no hubo corrupción. Se concluyó que hubo actos de corrupción. ¿Ya? Porque o hubo o no hubo, porque hubo una denuncia. Así será. Donde Iván Oll presentó pruebas. Incluso trajo uno de los mejores abogados, eh, Hopelman, a defender su barra. Así es. Entonces, hubo algo. Entonces, no podemos dar al pueblo porque ese otro problema de los políticos, que creen que nosotros, el pueblo, no tenemos memoria. Nunca buscan réplica. Entonces, es que no hay réplica. Nunca. oye, tú eres el presidente de la sala capitulada hoy en día, eres regidor activo hace varios años, y tú todavía no sabes lo que pasó. Imagínate el pueblo. No, porque eso está en la justicia y para nosotros como regidor, o sea algo este proceso? Debe estar en proceso. A menos que ellos, que ellos, eh. no, no hayan. Eh. Eh, eh, ¿Quién fue que se quiere se yo? No, no, ¿quién se quiere yo? Eh. A menos que el querellante no haya, no haya retirado, pero nosotros como consejo, yo debo hablar como órgano. ¿Cómo vi la línea yo, que... yo no puedo hablar por Richard. No, no. Yo, ya yo tengo una responsabilidad muy grande sí, sí. y tengo que medirme porque voy a conocer es, esos casos. Bueno, Entonces ya... Para no meterme y tener que inhibirme, entonces prefiero sí, ya, es, mantenerme al margen es, es, Espero que antes de salir tu presidencia... Vamos a venir, tú sabes que este programa a mí me gusta. No, no, no. No, no, no, no, no, no es por gusto. <risa> no es por gusto y mira, ahora y ya mira. Pero este programa que hicimos el crossover de ser un ente de entretenimiento a un ente de solución <risa> ahora. Así es. Entonces yo quiero que la cosa comience a cambiar porque hay muchos comunicadores que yo tienen algún tipo de amarre. Y, no tú ves, y nosotros en 18 años... No que no hemos tenido anuncio político y que se quiera era está la puerta, sea, ¿verdad? pero no tenemos compromiso. Richard está aquí, amigo mío, pero yo estoy diciendo las cosas como son. Pues. No, es. no, no, porque ¿Tú? va a ser presidente de la sala de capitular. ¿Necesitará la la capitular la que, que tú, dentro de lo posible, nos llames o nos digas, Roberto, queremos ir para explicar en qué quedó ese caso y en qué está el caso de Miguelín. Y el caso, el otro caso, que hay otro también muy sonado, que fue el caso de Moya con este muchacho, el vivelejo, lejos, es, que era regidor que eso también se quedó en el aire. Eh, que eso fue la Isidro. pasada. Isidro, eh, eh, eh, Isidro lo que eso sí. fue la pasada Eso quedó en el aire, no, donde no, el no, no, no. empresario eh, Moya, de Moya Licor, por eso te digo que la memoria, hay que tener memoria para los políticos, eh, denunció con grabación y todo. Y dijo que había pagado, que esto... Eso queda en el aire. Es, cuando queda en el aire, ya después que una persona denuncia y pasa al Ministerio Público, recuérdate que el Ministerio Público puede perseguir, seguir persiguiendo, aún el, el, el denunciante retire la querella O sea, eso es también irresponsabilidad del Ministerio Público. Está bien, yo no sé, oye, yo no sé dónde está el caso. Lo que me gustaría saber, no, el proceso se paró, el proceso sigue, eh, hubo un acuerdo. Esa es la respuesta que lo yo que... quiero. Si sí, algún y yo, regidor la tiene, pues la investigaré investigaré y, sí. y vendré. Bueno, y voy a, ahora vamos a abrir la línea para si un regidor que no esté viendo tiene la respuesta eh, o se siente aludido con algún comentario que hemos hecho aquí. Así es. El teléfono está abierto y pueden venir al estudio, por eso cambiamos de horario para darle la facilidad Así que es. puedan venir. Mientras, vamos a hablar de la encuesta. ¿Cómo? Bueno. Tenemos encuestas. ¿La encuesta ahí que anda? Sí, sí New ¿Un qué? ¿De New Link? De New Link. Sí. Vamos a ver, póngame en pantalla, CDN. Sí, vamos a ver. Mira, yo estaba tan ocupado que ni siquiera. Ah, escuchar... tú estás así, andaba con el presidente. No, no, Ahí está la encuesta. Mira lo que dice. Eh... Esta, ¿Sí? esta es Encuentra sobre sí. los partidos directamente. Sí, pero no me ponga esa, Póngela la otra Ahí Hay otra encuesta. Si es, es que está la encuesta en vuelta. Los, part... los integrantes del PRM directamente. Póngame la de PRM. Pero tú viste la lectura de esa pantalla. Hay una segunda encuesta. Aunque dice que... Dice aquí, tranquilo hija, dice aquí, encuesta New Link, CDN. CDN. ¿Por cuál de los siguientes candidatos presidenciales usted votaría en las primarias internas del PRM? Primarias internas del PRM. ¿Tu partido? Claro. ¿Tu partido? Dice aquí, Luis Abinader, 75.1%. Hipólito Mejía, 21.6%. Tu papá. Por ciento. Tu papá. Ramón Así Emilio es. Concepción, 1.6%. Y Wellington Arnau, 1.6%. Dice aquí. Yo te voy a... Dar Espérate, te parte, parte, parte, Richard. Espérate, dice abajo. Resultado de encuesta New Link, CDN, dejan ver que el PRM, Luis Abinader, aparece muy distante del expresidente Hipólito Mejía tu papá. Tu papá. Tu papá. ¿Tú no había visto eso? No, yo no lo había visto. Ya yo la vi. Te tengo Ey, la lectura. Hipólito vio eso. Yo te tengo la lectura. Ajá. Esa es una muestra general. Recuérdate que nuestro partido lleva un padrón cerrado. Y que nosotros tenemos inscrito y sabemos quién inscribió, quién no inscribió. De debieron hacer esa encuesta y decir: Usted está inscrito en el PRM. ¿Usted va a votar? ¿Por quién usted va a votar? Richard. ¿Por Quien tiene el 70% de los inscritos del, del padrón del PRM, se llama Hipólito Mejía, y por eso será el candidato el 6 de octubre. O sea, yo esta mañana estuve viendo en las noticias que decían que el PLD iba a primarias eh, abiertas sí. y el PRM iba a primarias cerradas. ¿No consideras tú que esto puede afectar directamente? Porque hay mucha gente que quizás no está inscrito en un partido, pero que quisiera votar. sí influye, pero las autoridades entendían que nosotros debemos hacer la cosa diferente. De, Están o sea, confundiendo mucho la junta. No, no, ¿eh? no. La junta debemos hacer sería un riesgo, no. pero mucho. es que ya acá... si, es un sistema, Richard, si es un sistema que usted llegó y votó, usted no va a saber si es abierto o cerrado. Está no, confundiendo mucho la junta. No te equivocas. Un marco, porque cuando tú, mucho cuando toda que tu tu viste tú viste allá, el, el simulacro el claro, Fuiste ahí, el no, simulador no, no, no, El momento. señor Pedro Fernández En su programa Pedro el domingo Fernando, aquí, Y se grabó y te entrenó no, Cuando tú pones tu cédula Si tú, si tú vas a, a votar Por uno de los partidos Y no te has inscrito En el caso del PRM Cuando tú das tu cédula te, Porque tiene todos los recuadros Pero el de PRM está cerrado Richard, Cuando tú pones tu cédula Abre ese recuadro Y tú puedes votar por quien tú quieras Y eso no pasaría como los escane no, porque no es no es en línea. No, no, pero no, no sea como sea. Y la persona se lleva un un, un un un no cuando te le entrega un acuse de recibo de lo que hizo. Y pero ta, te digo que, que Richard, es importante. Te digo que es importante ¿Sí, que no van a, a haber votos nulos. Está bien, Richa, eh, tú puedes No van a, a haber votos eh? nulos. Richard, me voy. Primero ver la historia. amigo, date una llamadita. Yo soy como yo soy hijo de Hipólito. Llámalo. Están grabando. Eh, eh, para de grabar, llámalo para que Hipólito <risa> no diga que eso de que se faje en galletas en el Parque Duarte. No, no, eso es una manera de a su forma no, no, tan no me jovial ¿Te tú. De lo voy a decir. No, no, no, porque no. Porque lo dijo el Z, no, la no, no, no. Eh, ya Pero yo te lo voy a decir. No me digas. Pero déjame decir. Pero déjame decirte. No, no me respondas por el presidente. Pero tengo que decir, no se le ve muy añuñadito. Pero yo te voy a decir. Cada vez que Hipólito Mejía hable primera plana. Richard, está muy anilito. Está muy buena ni Te quiero ustedes saben que yo soy dios Saludo a papá y, y vamos usted. a venir cada vez que ustedes nos entiendan pertinente. y las informaciones este que ustedes requieran tiene tres del consejo tiene tres tenemos tres tareas tiene tres la vamos a Ya. señores vamos a un corte gracias richard tejada presidente de la sala capitular también regidor por el prm eh, nuestra Alcaldía Municipal. Miren, eh, la Asociación Duarte nos invita a la importancia del ahorro y la planificación financiera. Muy importante esta charla. Esto será impartida por Emily eh, de Boire, asesor financiero internacional. 22 de agosto, 6.30 de la tarde, Gran Salón Hotel Las Caobas. Gracias a nuestra gente de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos por esta invitación. Corte y venimos ya con la parte final del toque del mediodía.